El proceso de hoy, ¿cómo, ¿a qué hora inició? A las 7 de la mañana. ¿Cómo ha visto el, el, el, que ha, ha iniciado el proceso? Muy bien, el proceso va normal, las personas están concurriendo a, a expresar su voluntad mediante el voto y a nadie se le ha puesto obstáculo para eso. Eh, según años anteriores, nos hemos dado cuenta en este proceso que hay más vigilancia policial. No, es normal, normal. Ustedes vieron desde la primaria, vieron incluso la, las elecciones que, que suspendieron y hoy, ante unas elecciones extraordinarias, estamos haciendo todo lo que manda la ley. ¿Qué espera usted que, que, cómo concluye el proceso hoy? Usted como presidente de la Junta del Municipio de Tenares. La Junta se está preocupando porque todo se haga dentro de la mayor transparencia. Ustedes han visto que a usted como periodista se le ha permitido hacer una panorámica, como establece la ley, desde claro, desde una distancia prudente, para que no, no prohibirle el paso a nadie. Todo lo que quiera detectar sobre la transparencia y la normalidad que está transcurriendo el proceso se le ha permitido.